La mayor objetividad posible. Pero antes, yo quiero recordarle que Auto Franklin es el parque vehicular más grande de toda esta región. Y Auto Franklin ha anunciado que todo el mes de noviembre es negro y es la oportunidad que usted tiene para adquirir el vehículo, el que usted necesita, el que se ajusta a su medida y necesidad, está aquí en Auto Franklin. Auto Franklin, usted va a tener las atenciones personalizadas de Franklin Pérez que se va a convertir en asesor al momento de usted elegir el vehículo que usted necesita. Auto Franklin de la carretera San francisco Nago entrada a Las Guarnas, con financiamiento disponible siempre. Auto Franklin, mayor variedad al mejor precio. Sergio Antonio Romero Pérez. Bueno, casi nunca tocamos temas... Eh, pero tenemos que hacerlo ya que, Y felicitar Y ver con agrado La medida que se tomó el día de ayer Tras una reunión de más de una hora En, en el, en el Cabildo, ¿verdad? Donde las organizaciones populares Se reunieron con las autoridades Tanto de, regio, eh, regionales Y municipales Y hasta internacionales Porque vino el gran presidente De los derechos humanos a visitarnos en esta reunión donde eh, el, las organizaciones populares y el FALPO de, dejaron de, eh, el llamado a huelga eh, para este de, martes 24 eh, simplemente decirle que los felicitamos ya que no estamos en una situación muy halagüeña para este tipo de de paro, ya que eh, el año no tiene el año no ha tenido paro y esta pandemia casi todo el, casi todo el año. O sea que eh, poner un, un de rodilla de nuevo a un pueblo que está eh, diezmado por la situación que hemos pasado durante todo este año sería una insensatez eh, tratar de, de hacer un llamado a huelga eh, en, una, en un momento eh, como este o sea un momento que nunca se ha visto un momento donde la nación necesita por lo menos un mayor, mayor esfuerzo para avanzar y echar hacia adelante y, y, y pensar eh, en esto, en estos momentos como si, si vemos eh, las organizaciones populares eh, que no son de San Francisco de Macorís se han dado cuenta que en ninguna parte de la ciudad se ha visto ese tipo de movimiento y que eh, ellos con justas razones o no eh, y con derecho que lo que se lo da la constitución de la república de hacer llamado a, a huelga, a paro porque en, eh, nosotros decimos huelga y paro pero al, al final eh, tiene el mismo matiz eh, del desorden la, la, el miedo de la población de salir a la calle porque no es que el, la población hace un apoyo ...a este tipo de movimientos, sino que el miedo a ser lesionado... ...porque se vulnera también... La, ...el derecho que tiene el ciudadano al libre tránsito... ...porque si, si el, el paro o la huelga... ...yo la puedo apoyar o no, esas son mis condiciones... ...y eso tienen que respetármelo... Eh, ...pero por miedo, terror... ...que han implementado esos grupos durante muchos años... ...en las huelgas... Eh, ...y quizás se le ha salido de las manos donde hay otros que según ellos se infiltran y hacen los desorden, pero qué que cosa más grande que, que el que organiza es el responsable de, de lo que pasa en, en un movimiento. Si yo estoy jugando pelota yo, y yo soy el manager, soy el responsable del equipo, por eso cuando el equipo falla es mi que me votan. O sea, eh, todo eso de, de que, el, que se infiltran y, y son los que lesionan al pueblo cuando... Eh, no apoyan o cuando hace su derecho de libre tránsito, donde tiene que esconderse el terror y esas cosas que han implementado durante tantos años. Yo creo que eh, mi comentario es simplemente felicitarlo por esta medida, eh, saber que eh, las cosas se hacen en el momento adecuado para que surtan el efecto que se desea. Eh, no se puede jugar con un, con un arma... Eh, no se puede utilizar tanto un arma porque va, al fin y al cabo, eh, va a tener poco efecto, como ya se está desgastando este método, donde la gran mayoría de la población ya no lo apoya. O sea, eh, la huelga, honestamente, eh, no es un instrumento donde el pueblo se identifique directamente con eso. Eso ya eso es eh, historia, ya tenemos que buscar nuevos métodos, no tenemos resultados halagüeños eh, con estos métodos, simplemente aportamos desorden, pérdida económica y hasta un muerto. O sea que eh, esto es bueno. Y es bueno que, que se haya tomado esa decisión. En ese orden, Sergio, yo eh, debo decir que también eh, veo correcta el asunto de que se haya sopesado la idea, eh, porque... En Macorís, en San Francisco, ni en el país, hay las condiciones mínimas para llamar a un movimiento huelgario por la situación que vive el país en medio de una pandemia, en medio de un gobierno que tiene 100 días que apenas comienza. Entonces, lo que, donde yo quiero basar mi comentario en ese sentido, Sergio, que tú haces el tuyo, se hizo una reunión, ¿verdad?, ...con las autoridades y el movimiento popular... ...y se tomó la decisión de ello posponer, ¿verdad? O darle tiempo, darle chance. Yo no sé a qué. Ahora bien, lo que... ...donde yo quiero hacer hincapié es... ...que el acuerdo a que se llegó ahí... ...de desistir del llamado a huelga por 24 horas... ...algún acuerdo se llegó, haga la redundancia... ...que se le prometió a los, al movimiento popular que se va a investigar de una vez y por todas, se van a castigar a los responsables, a los responsables de la muerte de Vladimir, que era la razón de ser de la llamada huelga que se tenía previsto para hoy. ¿Se le prometió al movimiento popular eso? ¿Sí o no? Perfecto, no sé. El asunto es que el objetivo fundamental era que no se materializara. Ahora bien, esto es para las autoridades. Yo espero... Que, lo que a lo que se comprometieron ahí, se le dé seguimiento para evitar que en 15 días, un mes, 20 días, estemos en lo mismo Llamando a otro movimiento, porque incumplieron. Nos dijeron que iban a hacer tal cosa y no lo hicieron. Sea lo que sea, sea que se reabra el caso, que se le dé seguimiento a, esta, a la situación de la muerte de Vladimir. O sea, pues tiene que hacerse. Porque entonces después, eh, como siempre ha sido, le van a dar razón de ser a los llamados abuelos que en ningún momento no, no, y, así, ni nada. y así y así es eh, bueno que eso marque un hito porque si se investiga la muerte de Vladimir vamos a investigar casi todas las muertes que sucedan durante los movimientos huelgarios vulgar en el futuro y en el pasado eso sería bueno porque eh, no solamente Vladimir ha muerto en un movimiento bolgario mm -hmm. Aquí han muerto mucha gente civil tranquila en su casa, que en en, eh, haciendo su pero trabajo. Que en definitiva, y, en definitiva. Y, y, y, el, y estudiantes camino a la universidad han muerto en huelga y nadie, y nadie dice oye, nada. Se, eso que no tenían derechos humanos. Que en definitiva, eso es lo que se busca. Ajá. No hay un movimiento del que no salgan heridos si no salen muertos, sí, salen heridos, al, sí. al final eso es lo que se busca, entonces eso se queda Civil, en el y es, eso es un muerto de huelga, eso es un muerto de campaña, como se acostumbra a decir aquí. Ahora bien, y donde, con eso se no estamos pies? diciendo que, que la muerte de Vladimir no sea, una, no sea de importancia, sino que, que debemos medir todas las, las varas, la justicia tiene que medir, medir a todo el mundo con el mismo centígrado, centímetro. No, en definitiva, lo que yo quiero decir es, que el acuerdo que se llegó ahí para lograr que ellos depusieran la actitud de mantener el llamado a huelga, a paro, para el día de hoy, se cumpla, fuera cual fuera, por lo menos se les dé seguimiento. Porque, reitero, en 15, 20 días, en enero, cuando sea, vamos a estar va en la misma, misma chercha otro llamado a huelga porque se incumplió entonces vamos a darle seguimiento a eso para que para que ah, a Francisco a yo, mi, mi, a... mi esperanza es que, que, que se investigue y que se llegue a, clari, a clarificar eso y si se clarifica después va a haber huelga por la toma de Constantinopla por los turcos allá en España del el 1700 y pico porque sí. ¿Okay? así, así mire eh, siempre va a haber una causa. En otro orden Saben ustedes que está en proceso la elección de los miembros de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Y en el día de ayer, ¿sabes? Están, se hizo una especie como de, vamos a decir, de preselección. La comisión permanente, la comisión encargada o evaluadora de los que aspiran a ser miembros de la Cámara de Cuentas, pues... En el día de ayer anunciaron que nada más y nada menos había unos 400 y pico de aspirantes a ser parte de la Cámara de Cuentas. Ayer anunció el, el diputado eh, Rogelio Genao Lanza, que es diputado por La Vega y es parte de la comisión evaluadora, este es el hijo del, del senador de La Vega, ¿va? anunció que alrededor de unos 110 personas, 110 personas de las que aspiraban o tenían la intención de aspirar a ser miembro de la Cámara de Cuentas, fueron separados antes de sus expedientes, nada más y nada menos que porque tenían deuda con el fisco, deuda con el Estado. ¡Bum! ¿Me está oyendo Sergio Antonio Romero y amigos televidentes? Entonces, ¡Buen! de ese grupito de unos 400 y pico que, que tenían la intención de aspirar, de evaluarse, separaron 110 porque tienen eh, eh, cuentas pendientes aquí, sobre todo en la Dirección General de Impuestos Internos. Entonces, ¿por qué yo hago comentario? Generalmente, las personas que aspiran a, a, a ser parte de una institución como esta son personas que mínimamente eh, tienen, eh, viven en condiciones económicas no muy malas, ¿verdad, Sergio? Sí, entonces, eso claro, claro. es para que ustedes vean una muestra de cómo se deja de pagar los impuestos en este país sí. Fíjense, cuando se habla de declaración jurada de bienes el que va a ocupar una posición en el gobierno que la ley le, le, le, le obliga a que deba hacer una declaración de bienes como personas uno hace, eh, eh, declaran más y otros menos y decía alguien, lo interesante de eso es, si esos millones y millones de, que usted está declarando que tiene como bienes, paga impuestos sí. por eso en impuesto interno. O sea, sí, el, el, digo, este es bien. un momento clave y crucial para que todo ese tipo de cosas se, eh, sean transparentes. Reitero, de ese grupo de cuatrocientos y pico de hombres y mujeres, que aspiraban, imagínese usted, una gente que aspira a ser miembro de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, dentro vende, vende, vende, vende de ese organismo de donde usted tiene que supervisar las actuaciones, <risa> tanto de las instituciones públicas como privadas, y que usted es el primero en que tiene cuentas pendientes en impuestos internos porque no paga los impuestos. Entonces... ¿Eh? Entonces, qué bueno, yo en mi, claro, tú sabes que la, la, el, el asunto de la, de la, yo nunca había oído una, una, una, que se vea una, una acción como eso, que se vea, que se vea hecho ese no, tipo no, de depuración, no, no. qué bueno, qué bueno que se está haciendo ese tipo de depuración, porque realmente quienes quedan los ciento, doscientos y pico que van a evaluar, ya están debidamente eh, depurados, y eso sí tiene las condiciones porque cumplen con todos los requisitos, eso está bien, eso está muy bien, y qué bueno. Lo lamentable de eso, es que serio que... No se hagan públicos los nombres de los 110, ¿verdad? No. Están eh, violando su derecho. ¿Perdón? No, no. no. <risa> están violando su derecho. Pues ya, violó, ya violentaron el su derecho, que no pagaron los impuestos. ¿Eh? Ya él cometió una falta. <risa> Así es, vamos a una pausa, Sergio, y al regreso, pues seguimos con los comentarios de Sergio Romero y quien les habla, como siempre, tratado de hacer con la mayor objetividad posible. Así que no les cambie, que en breve regresamos.